Desde Adelante, Coín llevamos al Pleno la próxima semana seis mociones para su aprobación. Tres de ellas relacionadas con los sectores productivos y el medio ambiente, una relacionada con la industria textil de la provincia y dos relacionadas con igualdad en mujeres. Respecto a este último tema, además de llevar la propuesta para que la maternidad vuelva al hospital clínico, esta vez en forma de moción, que pretendemos se apruebe de forma institucional, llevamos una relativa al Día Internacional de la Salud de las Mujeres. El 28 de mayo se recuerda y reivindica el derecho de las mujeres a gozar de una salud sexual, mental, reproductiva de calidad y gratuita. La necesidad de seguir reivindicando estas cuestiones se evidencia de forma clara en distintos países del mundo, pero también en España. Son múltiples los ejemplos en los que se puede ver el cejo de género, la ausencia de diagnósticos diferenciados la invisibilización de determinadas enfermedades que afectan de forma mayoritaria a las mujeres, como la fibromialgia, la psicologización de dolencias físicas o la sobremedicalización. Durante la actual pandemia, el confinamiento, se ha producido una sobrecarga para las mujeres respecto a los cuidados. Esto, junto con la falta de recursos en la sanidad pública y la no atención directa por parte de la atención primaria, han agravado y van a agravar más aún los problemas musculoesqueléticos, de estrés, ansiedad y depresión. Por todo ello, con esta moción, nuestro primer objetivo es visibilizar todas estas cuestiones, pero además, por otro lado, solicitamos crear el Consejo Municipal de Salud para las Mujeres, promover políticas de hábitos saludables desde la perspectiva de género para los vecinos y vecinas del municipio y revisión por parte de la Administración correspondiente. ...de los planes de estudio de medicina... ...así como de los diagnósticos clínicos... ...con inclusión de variables de género. Río Grande es uno de los grandes ríos vivos... ...de la provincia de Málaga. El concepto de río vivo obedece al hecho... ...de que se trata de uno de los pocos ríos... ...de nuestra provincia con un caudal importante... ...y gracias a esto es capaz de mantener... ...una importante biodiversidad. Desde su nacimiento... En la Sierra de las Nieves, hasta la desembocadura de, en el mar de sus aguas en el parque natural, en el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce, constituye una reserva de biodiversidad que deberíamos mantener. La estrategia de protección que se inició en 2006, fructificó en una proposición no de ley en 2009. ...que se aprobó en el Parlamento Andaluz... ...y que proponía, además de la retirada de un proyecto de presa... ...la protección del curso de Río Grande... ...consolidando su función como corredor ecológico... ...para unir dos espacios naturales emblemáticos y protegidos... ...como son el Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce... ...y el Parque Natural de la Sierra de las Nieves. Gran parte de este corredor ya estaría incluido en la CEC... ...la Zona de Especial Conservación... ...y que se denomina Río Guadalhorce, Faala y Pereila... El tramo de Río Grande, que va desde la Juntilla hasta la desembocadura del Guadalorce y el tramo del Guadalorce que va desde los pantanos del Chorro hasta la zona de Doña Ana, constituyen esta zona de especial conservación. Sin embargo, aguas arriba de la Juntilla, en uno de los internos, de gran valor ecológico y hasta su entrada en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Río Grande no está protegido y, por tanto, sigue sujeto a continuas amenazas. Es por ello que en el pleno de este mes de mayo traeremos propuestas para que este tramo de Río Grande se incluya en la zona de especial conservación Río Guadalhorce, Fajalas y Pereyla, dando cumplimiento de este modo a mantener un corredor ecológico tan importante para nuestra comarca. La transición energética es sin duda la transformación más importante de nuestra sociedad desde que se inició la revolución industrial, cuando adoptamos el uso de los combustibles fósiles como un componente básico de nuestro desarrollo. La Comisión Europea está impulsando la implantación de energías renovables como la forma esencial de reducir la producción de CO2 en la generación de electricidad que usamos en nuestras casas, fábricas y, pronto también, en la forma en la que nos desplazamos. La fotovoltaica se sitúa como la tecnología más importante, al menos en nuestro país, para conseguir estos objetivos. Nuestra formación no está en contra de este planteamiento, al contrario, porque, a diferencia de otras tecnologías, cada ciudadano en su casa, cada empresa en sus instalaciones, y muchos espacios comunes pueden formar parte de este sistema productor de energía. Sin embargo, el modelo que se está imponiendo para la implantación de esta tecnología es totalmente contrario, basado en gigantescos parques fotovoltaicos como oportunidad de negocio, priorizando el criterio de la rentabilidad sobre cualquier otro aspecto. El modelo que consideramos más favorable pasa por producir la energía en los mismos núcleos de población donde se consume. Haciendo uso no solo de los tejados, sino de multitud de espacios comunes, integrando los paneles solares y también otros espacios, como las grandes infraestructuras. Durante el año 2000, la Junta de Andalucía y a instancia de numerosos ayuntamientos trabajó sobre un borrador de instrucción para la implantación de estos proyectos. Se hiciera, al final, de una forma ordenada y compatible con la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Sin embargo, y tras presiones del sector energético, dicha instrucción queda en una simple guía no vinculante, lo que supone, de hecho, una puerta abierta a convertir la transición energética en una nueva burbuja económica. En el pleno de mayo presentaremos propuestas para que la implantación de la fotovoltaica se haga de forma ordenada y sostenible y también para fomentar la alternativa a esta burbuja energética.